Hola amigos de Youtube hoy les traigo el episodio perdido del Chavo del 8, suscríbanse, comenten y pasen por mi canal bueno empecemos. ¿Alguien aquí vio el episodio del Chavo del 8 donde el Chavo se hacía el muerto porque fingía que era atropellado y todos se ponían tristes? ¿Recuerdan que después de ese episodio comenzaron a pasar puros episodios repetidos? Bueno, resulta que después de la salida del DVD con los episodios se hizo pasar por un error el hecho de que ese episodio era el 143, pero el episodio anterior es marcado como el 141. Sin embargo la fecha entre la que se filmaron esos episodios fue cuando los productores y los actores se dieron un descanso de cuatro meses, y los programas transmitían episodios repetidos. El episodio perdido, el 142 del Chavo del 8 fue un supuesto error de conteo, decían los antiguos productores en Televisa, pero lo que sucedió realmente es que se filmó un episodio alterno al de la muerte del Chavo del 8, donde la consecuencia de las travesuras del Chavo resultaban en que terminaba atropellado de verdad. Era un episodio extraño, comenzaba con la canción popular del inicio pero el audio estaba algo desfasado, unos 5 segundos y dejaba un silencio extraño como estático durante los 5 segundos restantes después de que terminaba la canción. El episodio comenzaba normal con una vista normal sobre la vecindad, pero ningún personaje entraba en escena, sin embargo la cámara cambiaba su enfoque hacia las puertas como si un personaje fuera a salir, pero no salía. El proceso se repetía con todas las cámaras, extrañamente se escuchan murmullos siempre que se acerca la cámara a la casa de Don Ramón, pero no se entienden. De pronto se escucha el sonido de pasos apresurados y entra el chavo del 8 en escena, pero no parece haber enfoque en él. Las puertas siguen siendo enfocadas sin parar y el chavo solamente parece estar haciendo algo cerca del lavadero y el barril, las risas grabadas comienzan a sonar sin razón cuando el chavo sale por el lado izquierdo hacia el portón justamente cuando sale de escena entra Kiko desde su casa y la chilindrina desde la suya, ambos con un aspecto incómodo en sus rostros, como si no quisieran estar ahí realmente. Kiko pregunta dónde está el chavo pero no hace ninguna demanda ni voz graciosa, la chilindrina en su papel le contesta que se fue con una salsa de tomate. En esta parte la chilindrina está terminando la frase con salsa de tomate hacia la calle pero antes de decir hacia, se escucha un estruendo horrible, con un volumen mucho más alto que el de los demás sonidos en el programa, no parece estar nivelado ni parecerse a algo normal o planeado. Inmediatamente después del sonido los dos actores se quedan perplejos como si no fuera parte del acto, aquí corta sin fade out. Solamente pantalla negra, como un corte comercial pero sin arreglos. Después regresa la escena donde todos están llorando por el chavo, parece la escena del capítulo que sí se transmitió, pero el sonido está de nuevo desfasado y se escuchan más sollozos que en el del otro episodio, como si hubiera más gente llorando alrededor, aparte de los actores. La escena de nuevo cambia sin aviso y están todos en un escenario nuevo, esto es lo más notable del capítulo, el hecho de que usaban siempre los mismos escenarios era común, pero parece ser que crearon uno específicamente para este episodio. Una pared negra simulando oscuridad de fondo, y solo se encuentran cuatro personajes con los mismos rostros de preocupación e incomodidad Don Ramón, Kiko, Doña Florinda y el profesor Girafales. El rostro de Doña Florinda parece que va a romper en lágrimas, y esto se nota mejor cuando la cámara le hace un close-up exactamente a ella, pasan cinco minutos en este close-up. Este close-up es exageradamente largo y ella solo mira a la cámara con miedo y aguantando las lágrimas. Los demás personajes están mirando hacia un objeto al parecer fuera de cámara. Kiko y la chilindrina dicen la misma línea chavito pero Kiko lo dice con una voz quebrada como si estuviera muy triste y ya no pudiera actuar más. La cámara cambia instantáneamente al cuerpo del chavo del 8, pero realmente lo extraño es que este personaje no es su actor original, Roberto Gómez Bolaños. El cuerpo está completamente dañado, los brazos torcidos y la piel pálida. El rostro es muy diferente pero no se distingue porque lo tapa su propio gorro, como si se tratara de un verdadero cadáver. Las piernas aparentemente rotas, y sangre brotando de su costado y cabeza. El tema del chavo del 8 comienza a tocar después de unos dos minutos de una cámara fija hacia el cuerpo en completo silencio, consecuentemente, el episodio termina de es al parecer este episodio fue una experimentación de Gómez Bolaños, y provocó que los actores trataran de dejar el programa, pero regrabaron el capítulo y solo dejaron una escena, lo extraño es que los convenció de alguna forma de volver y después de cuatro meses estaban grabando de nuevo. El final de este episodio no quedó abierto a público por obvias razones, y quedó borrado. Parecía que Bolaños quería realmente transmitirlo, lo consideró una obra maestra entre los mejores episodios de ese programa. Lo extraño es a quién pertenecía ese cadáver que mostraba el episodio. Y de dónde salió, sus rasgos lo denotan como un individuo de estatura promedio y la ropa del chavo le quedaba un poco más grande, de lo cual su abdomen descubierto hacía notar unas marcas extrañas, las cuales parecían ser como agujeros hechos por una puñalada, pero limpios hasta el mínimo detalle. El actor que se prestó a este episodio nunca se ve más ni antes ni después en la serie u otra. Ni siquiera parecía haber sido un actor, o una persona viva realmente. La duda queda en, si fue un cadáver tomado de algún lado, o fue un cadáver hecho para ese episodio. El cambio que quería aplicar Bolaños a su programa se manifiesta en este episodio, pero al parecer a sus compañeros de trabajo no les gustó mucho, y de alguna forma le tomó solo cuatro meses a volver a la normalidad. Se reporta que meses antes del descanso de cuatro meses, Bolaños argumentaba que su programa estaba cayendo en la monotonía y quería hacer algo distinto que jamás hubiera sido visto en televisión.